acabo de reventar la fucking puerta. Equipo de investigación. Vale, estoy flipando. Es que vais a flipar con lo que hay. Es que qué todo oh, Estoy en shock. Es que es increíble. <risa> voy a flipar. Vengo en la habitación y ya sé lo que voy a preparar aquí. <risa> es que esto es el precio extraña del espacio expectativa realidad qué es lo que habrá aquí ah, amigo mío este es un baño interesante necesidades, hasta luego y por último tenemos un super jacuzzi super guapo, esta es la super sala de los armarios tenemos 1, 2, 3, 4 5, 6 y 7 ¿por qué maldita mente hay unas malditas escaleras? ah, que, que, que hay, dos plantas ¿cuánto? no me lo puedo llevar a creer, hola, hola, hola hola, hola, hola. Típica habitación de multimillonario Soy vuestro amigo el millonario Y me da absolutamente igual Mi maldito salario Yo lanzo dinero porque puedo Y también porque quiero Yo, yo, yo, yo, yo Si quieres dinero, sabes que tienes que hacer Suscribirte primero Es totalmente gratis, ni un céntimo Te va a costar tu madre, si no te suscribes, te va a regañar su, su, Suscríbete al canal Es que aquí voy a dormir como un rey Um, sí, duermo un poco extraño Pero es que me viene mejor así Incluso creo que a veces dormiré Pegado al cristal Y me gusta también mucho hacer yoga Y recordaros que esperamos absolutamente a todo el mundo El día 15 aquí en a Gusta Número 4 de San Paul de Mar en Barcelona Para la firma de libros en la antigua Máximo House Tenéis las entradas en la primera línea de descripción Ir corriendo porque es que se van a agotar 100% Y es una oportunidad única porque vais a poder visitar La maldita casa ¡Os esperamos a todos! ¡Obviamente, Sergi! millonario! Ah, yo, yo soy pop No, eres multimillonario, eh, mega millonario eh, Sí, Sergi, sí, eh, con poner ¿no? Eh, ah, no tengo dale dinero, era, dinero no. era era mi primo el que estaba lanzando dinero hace un segundo y creo que ya se ha ido para Rusia Vale, yo ya sé lo que voy a hacer aquí porque es perfecta para lo, yo lo que quiero hacer ahora mismo ¿Qué quieres hacer a aquí, ver, niño? Mi, a ver, a que ver con el amor, que sé, sí? vas a preparar un montonazo de conjuntos aquí para Martina, ¿What? No, es un poco diferente pero bueno Maximus, a ver lo que hace Serge aquí. el caso es que yo aquí lo que he pensado poner es un montonazo de cosas de harta moda sudaderas, camisetas incluso muy, pero que muy pronto, mochilas ¿eh? que no? es yo quiero una no, no te preocupes. Así que lo tenéis toda la primera línea de descripción: un montón de camisetas, de sudaderas, de absolutamente todo. Apoyarnos porque es la mejor ropa del mundo. Está guapísima. Tiene súper buena calidad, la verdad. Y un montón de más de productos en toda la web. Así que pedírselo a vuestros padres, Maximum Squad, que a vosotros no os cuesta absolutamente nada. Y yo estoy 100% seguro que os lo van a comprar y vais a ser super bien y esto en el siguiente vídeo estará lleno de harta moda Ay, que me desmayo, chicos, de verdad Es que ni que nos creéis lo que acabo de ver En la habitación es a donde está Arta, Hay un chico que es súper mono, súper guapo Lo juro, es guapísimo, o sea, es perfecto Es precioso, ya me imagino un futuro con él Pero bueno, eso no es el plan, a ver, que súper guapo tío, súper mono De verdad, Te tipo que conocerás chico Además qué hace harta hablando con él Estaba aquí espiando y lo que acabo de escuchar es increíble ¿Hola? Me encanta como es simple siento como que me suena de algo ese niño no sé de qué me suena, os lo juro, no sé de qué me suena, pero sé que de algo lo conozco tío, de, de algo, es que no sé no sé si son sus rasgos faciales o no sé qué es, pero me suena de algo, tío y es que algunas cosas no me acuerdo no sé por qué, pero me suena, por eso sé que no me acuerdo, pero es que es tan mono, tío, súper guapo es súper guapo, tío tengo que conocer a ese chico, o sea, lo tengo que ver, me lo tiene que presentar, y que Arta lo conoce, pues ya está, así que por favor chicos, 50.000 likes y suscribiros por esto, porque le voy a decir a Arta y le voy a Sí, pues eso, que si conocías el chico y si sigue estando aquí o se ha ido ya. Creo que se va a liar algo bastante, pero bastante tocho entre Sergi y Ari. Y a mí me ha pedido pasa hoy? Pero antes quería comentaros una cosa súper chula El otro día hicimos un rodaje para la nueva película de Super Mario Que de hecho, si vais un poquito antes de la peli nos no veréis a nosotros en los anuncios Así que antes de descubrir lo que va a pasar ahora Entre Sergi y Ari, porque creo que se va a liar Pardísima, os dejo con los momentos Súper mega graciosos y con el anuncio Si vais a ver la película, mencionarme Si veis nuestro anuncio en Instagram o en TikTok Squad, acabamos de venir absolutamente con todos los chicos y vamos a grabar una cosa que yo creo que vais a flipar estamos ahora mismo en un cine, ¿qué es lo que creéis que vamos a grabar? Comiendo, palomita, comiendo una palomita. película, una película, ¿no? no es una película, es una cosa que nadie nadie, nadie, nadie se espera lo único que digo es, vamos a tener que ir más o menos a la película de Super Mario, que yo creo que acaba de salir ahora mismo, o sea, de hecho estos días o incluso sale mañana, no tengo ni idea la verdad pero venir a la película más o menos unos 10 minutitos antes, ¿no? cuando están los anuncios la típica cosa que absolutamente todo el mundo se aburre viendo pues hay una sorpresa para absolutamente todos vosotros estaros muy pero que muy atentos porque la sorpresa es, pe es pequeñita es, es, es bastante pequeñita y después Absolutamente todas las jajas Y antes de volver a casa Que estoy 100% seguro Que se está liando una parda Nacal, ¿qué tiene que hacer la gente? Suscribirse Suscribirse al canal, Guille Dejar un like ¿Cuántos pedazos de likes? Mm, 50.333 mil 50, millones Así que Maximus, cuando No olvidéis Suscribirse al canal Que es totalmente totalmente de gratis ¿Qué ventajas tiene Nacal? Blog diario todos los días ¿A qué hora, Guille? A las 8.40 de la noche 8.40 de la noche Hora Española Activaros el temporizador En vuestro teléfono Ya que sigáis los primeros Y dejáis un pedazo de comentario y un pedazo de like Os vamos a dar un pedazo de corazón en los comentarios Suscribirse es totalmente gratis Entráis directamente en la familia que más rápido Creciendo absolutamente todo youtube de vlogs La maldita máximo squad Y aparte chicos y chicas Por lo que hemos venido es para anunciar Nuestro super mega ultra libro Que ha salido más o menos hace unas tres semanas Pero que muchos de vosotros lo estáis comprando Ahora mismo que es harta contra el alien Máximo que de verdad es un libro super mega Ultra ultra ultra ultra ultra Ultra chules. así que lo tenéis disponible En absolutamente todas las librerías más cercanas De vuestra casa en amazon en la primera línea De descripción decírselo a vuestros padres porque estoy Segurísimo que van a estar encantadísimos de regalaros este pedazo de libro, así que nada MaximSquad os lo vamos a dejar a la primera línea de descripción y nosotros ahora mismo tenemos que volar a casa porque la verdad es que se está liando una muy que muy parda para que va a empezar Super Mario, que es lo máximo ay por dios, un poco de silencio tío estoy intentando leer el libro, ¿has sacado un nuevo libro? claro que sí harta contra el alien máximo y el resto de la saga ya lo tenéis disponibles en las librerías y en Amazon así que vive tus aventuras al máximo ¡Arta, buenos días te, te he dicho mil malditas veces que no salgas de la habitación Que te, Qué pesado. Que te, que te puedes volver a caer Y puedes volver a, a, a perder la memoria Y no quiero vale, que te pase sea, absolutamente nada pero, Ari. pero no, a ver, si no me dejas salir ¿Cómo voy a vivir Arta? Si tienes miedo a que me caigan Las escaleras, pues yo voy a superar ese miedo Y voy a intentar mejorarlo, pero si me... Ya, o sea, si pero a... Ari, Ari, escúchame, esto es muy fácil Si yo te digo que no salgas de la habitación estoy contigo, madre mía Ya, o sea, pero no quiero que te pase nada no, O sea, tú o sea, tira, sabes tira, lo, tira, lo tira, estoy que es con... No, pero estoy contigo, tío, tengo que estar todo el puñetero de ahí dentro Pues no Vale, Ari, vale, cálmate ¿Pero tú entiendes que yo no quiero que te pase sí, absolutamente Sí, sí, lo no entiendo, nada? pero tío, harta, de verdad No puedo estar todo el nah, día en es una que habitación, es que no soportaría que otra vez te secuestren durante un mes pero y Pero no, estás aquí conmigo Y vuelvas a perder la pero memoria aquí con... no, no, no, Pero no, estás Pero estamos no, no, en casa, en verdad Pero, pero, harta, pero que, que estamos es que en casa Vale, estamos en casa, ¿a qué has venido a hablar conmigo? A ver, es que hay un chico que está aquí en casa, que es muy pequeño No sé si te suena, sí, ¿verdad? Eh, um, sí Pero no me acuerdo de él Vale Es que me parece muy guapo, te lo juro, es súper mono Además, es muy, muy mono, es muy guapo Ah, o sea, se o, sea, o, sea te, o sea, Indirectamente me estás diciendo que te gusta ese chico Creo que sí Vale, le gusta, maldita mente, o sea, si le gusta Ari, escúchame Ari, escúchame um. ¿Tenemos, un problema? Tenemos un serio problema, pero es que no sois conscientes Si os acordáis, hace varios meses Ari y Sergi eran novios Pero es que después Sergi cogió y le puso Los cuernos a Ari con Martina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Ari ahora mismo me está Diciendo que le suena muy familiar a Sergi Normal que le suene familiar si era su maldito Novio y después le puso los cuernos, pero es que ahora Me está diciendo Ari de que lo quiere volver a Conocer entre muchas comillas porque no se acuerda porque Perdió la memoria, y a mí eso no me hace ninguna gracia porque y yo no quiero que Ari lo vuelva a pasar mal. Y es que a Sergi le da el venazo de hacer las cosas raras otra vez. Porque hace nada, Sergi estaba full enchichado con Martina. Lo que pasa es que Martina lo cogió y lo echó las dos veces. Por lo cual a mí no me parece que ahora mismo Ari, después de todo el estrés de estar con la memoria perdida, Empiece a hacer cosas raras con Sergi y Sergi otra vez la línea. No, me, A, P, T, C. Así que vamos para arriba y espero que se le haya pasado el brote muy seriamente a Ari. Tío, se que, ¿Cómo se llama? Vale, a Ari, ¿estás segura de que quieres que tú y él los conoces? Es que suena, siento que como que ya lo conozco pero en plan no me acuerdo de... Pero a bien o a mal? A ah, muy bien en plan, siento como que le tengo mucho cariño, no sé A ver tenemos un serio el problema con lo cual vamos a hacer lo que yo no quería hacer Pues ya tenemos a los dos aquí justamente con los ojos totalmente cerrados los dos Así que vamos a ver cómo lo hacen 3, 2, 1, podéis poner los ojos ¡Ari! De algo, ¿no? Bueno, preséntate, ¿no? Un comienzo sí, Hola, sí. me llamo Sergi y soy tu exnovio directamente ¿Ah? Eh, no, no, no, no, no, no, no, no, no me equivoco, no, no, no es tu exnovio Bueno, chicos, venidos justamente conmigo, porfa No sé, es un poco una situación un poco extraña, ¿no? Pero, pero, pero no es tu exnovio, no Que no me es tu exnovio, que era equivoco, simplemente tu amigo y pues. Estaba... Era mi amigo, ¿verdad? Sí, Era tu amigo, Sergio, dile El caso es que él va a tu clase como... bueno como eh bueno, como, como otras chicas de tu clase que, bueno, has estado también con ellas mucho tiempo. O sea, la cosa es que Ari ahora mismo no sé qué es lo que opinas de Sergi, muy majo. sí solamente muy majo, sí tú también eres muy guapa. Oh, yo, yo, yo, yo, yo. Bueno, Sergi, pues salte un segundo que la verdad es que tengo que hablar unas cuantas cosas porque novio que no, de una chica que simplemente va a tu clase No, no, no, a mí me parece muy guapo no. ¿Una chica? ¿Qué, ¿Qué chica? ¿Cómo se llama? Que no te preocupes por esa chica, que, que no va a pasar absolutamente nada con esa yo, chica ¿No? Que no va a pasar absolutamente Menos. nada Menos. Que no, Ari, que no va a pasar absolutamente nada cosa. No, no y mirad la sonrisa de Fule enamorada, es que... La cosa es qué quieres hacer con Sergi. No sé cómo hacerlo, ¿no? Tengo una idea súper buena, pero sí. me tienes que seguir en rollo, ¿vale? el rollo, Ari. No, no, primero dime sí la idea. <risa> Vas a flipar. A ver, hasta qué quieres hacer? Lo que quiero hacer es que Sergi te haga una cita sorpresa. ¿Cómo que una cita? Pues una cita entre tú y Sergi para que os conozcáis un poquito. Vale, me parece bien, pero no le llamemos cita. Le vamos a llamar cita y no. se lo voy a proponer ahora mismo. Pues Sergio, aparte de que hemos puesto dos sillas, dos velas para vale. poner un un poquito de romantiqueo ¿Qué otra cosa adora a las chicas para las citas? Sergio, tío, que te he enseñado un montón de cosas para ligar Sergio, ya pues, lo tío, sé, tío, ya lo Sergio, Sergio, tío, tío me, O sea, me decepcionas A las chicas les encanta el chocolate ¿Qué? ¿Qué? Mira, ¿Qué? Mira, ¿Qué? ¡Madre tío, mía! hay muchísimo chocolate, Sergio Incluso, mira, o sea, hay, hay, hay, hay... Dios, Dios, Dios, ¿pero qué es esto? Dios, cuántos ositos, Efectivamente, mira cuántos matitos, tienes, Bueno, o sea, en plan, eh, esto yo gracias, tengo que gracias, Sergio, <risa> Escúchame, creo que esto es la cita. Pues más salva, perfecta. porque no sabría qué, qué coger. <risa> Esta es la cita perfecta, real, para una chica. Estoy 100% seguro de que a cualquier chica esta cita le encantaría. Como un trozo de chocolate. No hay posible fallo en esta cita. Pues, Sergi, aquí te traigo a tu cita súper secreta, por lo cual... Soy un caballero y te pongo la silla. Ahí está, Ari, siéntate. Oh. Espera, espera, ahí yo? está, ahí, ponte ahí en el medio, Ari, y ahora... Y los invitados secretos de esta boda, Hola. que también nos van a... comer. Bueno, esta cita... Pues bueno, Sergi, a los honores, porque sí. la verdad... Y esta... ¡Sal de chocolate! ¡Muchas gracias! ¡Beso, beso, beso, beso! ¡Beso! beso, beso Vale, vale, no. vale ¿Te gusta? ¿Lo has preparado tú? Claro Vosotros sentaros Así que, bueno, no sé qué queréis no sé. hablar en vuestra primera cita Pero no bueno, sé, Sergi, tienes literalmente ir. 35 segundos para impresionar a Ari vamos chavales! vamos, vamos. Hola, Ari, soy Sergi, el chico más guapo que vas a ver en toda tu vida Y la verdad es que me gusta mucho el parkour y hacer mortales Y la verdad es que tú eres guapísima y eres, para mí, la mejor Muchas gracias, tú también eres muy majo y muy guapo, también detallista y... Muchas gracias. Muchas gracias, Sergi. ¿Me puedo llevar algunos? Claro, llévate todos los que quieras y son todos tuyos. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar llevármelos todos, aunque... A ver qué te has pasado un poquito, porque sí te, es te, por te confío, dos, ¿no? Pero, pero voy a intentar llevármelo todos. Vale, pues venga. Perdón, ¡Ay! es que soy un poco torpe. ¡Estás un poco nerviosa! Yo creo que le ha gustado, así que visión conseguida. Ponedme por los comentarios qué más le debo hacer.